Hola qué tal a todos estamos aquí en Blackfield Encontrando el, los errores del GTA San Andrés Y bueno este, como ven estamos en Blackfield Yo tengo una BF400 Y bueno voy a enseñarles dónde queda el, el error o el bug de este juego Ya que es un juegazo pero contiene un millón de errores Ya que en ese entonces los errores eran algo normales Pero actualmente un error cuesta muchísimo Una crítica y algo así entonces voy a enseñarles qué es lo que hay aquí exactamente. Detrás del parqueadero. Este, vamos, nos vamos. Y ahí tengo, ahí tengo el carrying. <ríe> y bueno, este, voy a enseñarles dónde es que es el, el, el error. El error resulta que es. Aquí. Este. A, antes que nada voy a tomarle fotos. Fotos desde de, para que se vea el cowering. Y bueno, este. Ahí vemos como un cuadrado. No sé qué es lo que hay. Pero es un error. Un error fatal. Un error. Único e incorporable este, Vamos, nos metemos aquí Y como que atravesamos Atravesamos la pared, caminamos como si nada Relajados, tranquilos Tomamos unas cuantas fotos Y ven, no se ve la calle Ni nada Ni nada de lo demás este Es como que miramos el piso El, el fondo de abajo Miramos hasta los Las vestimentas de las mujeres <risa> El muro hasta donde llega Entonces, vemos ese error que que no sé, ahí vemos eh, la escuela de conducción y toda la vaina vemos este, la, las, las, los árboles las palmas de cocos y bueno este, vamos a seguir caminando a ver qué es lo que sucede por aquí eh, vemos a una prostituta camina muy sexy muy... Mm, este... <risa> Eh, luego de camina ella y todo el cuento Este Seguimos caminando Y vamos ahora a buscar este Disparar, vamos a disparar Que okay. Se dan cuenta no parecen ni las tres estrellas ni nada Entonces Voy a enseñarles también este con el carring Para que vean que no es mentira mía Voy a enseñarles este a entrar con el carring Con el carrito este de Con el cart Con el carrito este Chiquito El cart se llama así este, y van a ver que Voy a salirme de donde estoy Pero voy a salirme de adrede. Y van a ver que sale, salgo Y salgo como que flotando Y quiero irme, en serio Quiero irme al inframundo y todo el cuento Y ahí me fui al inframundo y miren lo que sale Un error de tremenda magnitud Y esa es la cosa de que No sé, pero Es como un glitch Un glitch de renacimiento y todo el cuento no sé qué es lo que pasa aquí, pero si es algo extraño o un error o un juego de Pascua de. de. de Rockstar, hágamelo saber porque. Rockstar saca increíbles juegos, pero obviamente no pueden, no pueden con todos, pues, o sea, tenían que testear totalmente el juego y, todo, y toda la vaina. Es un error que está en todos los GTA San Andrés. La persona que mira que no tiene este error es una persona mentirosa, porque sinceramente está en todos los GTA San Andrés, en todos, en todos, en todos los GTA que se puedan imaginar habíamos cuestionando vueltas y bueno me cansé de dar vueltas eso bueno este voy a jugarlo en primera persona a ver qué tal se ve es que no lo puedo creer que esta gente cómo se va a equivocar así de esta manera tan estúpida y tan incoherente que no tiene ni sentido equivocarse un error es como una una falla muy grave Inclusive disparo y no pasa nada, simplemente lo que... ¿Por qué la gente se asusta? Porque simplemente escucha el sonido Pero no puedo, no puedo atravesar la pared, ¿me entienden? Esa es la cosa Entonces, sigamos nuestro camino ¡Dios! ¿Pero, pero por qué la gente se as... no se asusta? O sea, no... Escuchan el sonido y... <risas> Inclusive no me salen ni estrellas ni nada Esta arma, la minigun, es demasiado pesada Este... No sé qué pasa, pero bueno eso ha sido todo, creo, mi gente de YouTube No, no, no Vamos a hacer algo más Vamos a hacer algo más Vámonos de aquí hasta, con el jetpack De aquí hasta donde nos imaginan A investigar toda esa área de acá El área de acá De la escuela, por debajo ¿Ven? Inclusive podemos ver hasta los aviones Los aviones y no pasa nada Entonces creo yo que eso Como que afecta en algo a este juego No sé qué es lo que afecta pero Ahí vemos los aviones y todo Y es algo extraño Al mismo tiempo Extraño y <ríe> ¿Qué puedo decir? Qué locura en serio Esto es una locura Una locura Mi gente de YouTube Quisiera que si ustedes saben algo más de bugs O errores que yo me mato buscándolos En serio pero no encuentro muchos Este, que me digan y me avisen Eh... Sí, entiendo.